Sigue el humor. Sí. De Chapo, Chapo. ¡Chapo! ¡Oh, ah, No. Chapo no, no te va. lo vas. vendí muy arriba, chicos, sí. Y... Chico. No te. Chapo. Se confundió oh, con el aeropuerto. Para. Banca, banca. A ver, ah, para que todavía no no le llega a Fabi. Ay. Oh, Ahí mira. está. Era ese. Sí, oh. era ese. ¿Pero sos un vendido chavo hasta con el sombrero del chavo? Nunca, ¿no? nunca dije que era argentino yo. <risa> ah, bueno. yo siempre México en el corazón. Sí, ah, sí. Sí. La dicha de la América, sí, además, claro. Hasta que vuelva y vuelva a ser argentino. Claro. Eh, pero mientras tanto... Eh... Ay, qué lindo México, además. Oh, no. Porque no solo tiene unos tacos increíbles, sino unos tragos increíbles. Tacos, <risa> tragos, tequila historia, precolombina, española. Eh, no, no, no, no, oh, todas No, partes. Antiguo, se ah, has traído. estudiado la historia ah, también ¿eh? che. ¿Te puse a estudiar la historia pre-colombia? No mexicas, teotihuacán, ¿Y Pase te sabes brillas, algún, temita incas, ¿Cómo? algún temita mexicano? ¿Algún temita mexicano? ¿Alguna música musical? Sí, sí, sí. La de Molotov, la de Café cuba ah, ah, la, la de Maná, la de Maná. Maná me... No, ¿Talía de no, dónde? ¿Talía de ¿A, a, a mí me gusta la de las canillas. De ¿Esa talía. mora la mexicana? Esa O piel ¿Cómo, morena. ¿cuál ¿Cómo era? te ves con las canillas? De la bancacha. Yo por? te traje unas canillas para vos. <risa> ¿Cómo? Eh, unas canilleras. <risa> sí. Unas canillas y, y esto es un termotanque grande. ¡No! ¡No! no, sacina, cinco, ¿no? ¡Cinco! ¡De 50 mil litros! Acá, ah, ¡Acá, acá, acá! acá, acá <risa> ¡Un canillón! <risa> ¡O la manguera de los bombiros! <risa> ¡Ah, bien! Así que bueno, vengo a despedirme. Un placer haber estado con ustedes. No, pero para quién no... No, chapo. Me igual escuché ¿verdad? la producción recién ahí en el pasillo que había reemplazo ya, ¿puede no. ser? ¿qué? Va, eso escuché, no sé si... Eso vale. es oh, lo que estaba comentando, pero no creo que sea verdad. Ah, ¿eh? Me parece no un poco era... fuerte si todavía está acá ¿Todavía? Que, que le no. digan ah. al aire que ah. va a tener reemplazo. No, es que era un rumor igual. Ah, no, sab ah, no sabía. Uh. ¿Quién es? ¿Quién me... No, nadie, no. nadie. Un payaso. ¿Habían ¿El hablado? payaso es Cafandra? no. No no es un payaso que la está rompiendo toda en el centro oh. mendocino. Pero, pero nada que ver con chapote. No, ya. otra cosa. Se lo ¿Qué? dicen los padres. le dicen negro, ¿no? No. Este pero, es un. Pero es, es rubiecito. Es un oh. purificador. Si vos sos un termotanque, este es el purificador. Un poco más che. sutil. Pero. Bueno, ¡Ay, volví el chapote! ¡Volé, chapote! ¡Y ya reemplazo! No. ya reemplazo! Y bueno. Y pero viste que cuando Cata se fue vino Peter. Claro. ¿Lo viste acá no, viste que te, te a con Kata. Sí. No. No. Claro. ¡Chicos! Chico, no. ya, por ya favor, me, Mira, me he peleado Ojo con que Cata es brava Me he peleado ¿Eh? con la madre ¿o no crees que me peleé, cómo justo antes de irte No, pero tampoco la comparación No lo debemos comparar, ni no, bueno, si vos bien. por mí ni yo por vos Tenés Cada razón. uno es un ser humano Que vive su vida como puede ay. Y adentro hay seres de cristal ¡Ay! Hay ay, ay, ay, ay, ay, seres ay, de ay, cristal, ay, hijo Pero mal que me saquearon de todo tomo me estaba haciendo eh, bueno. Bien, bueno. me despido sí. Para que cuando venga el otro payasito así, ¿Quién sabe? Es el de los globos del centro. Ajá. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Te vamos a hacer. Un boicot ¡Cóprelo, cómprelo! No, no, no, no, deje, deje. Cuando vengan y nos vamos a reír. Protesta. El de los globos una vez agarra, se me dice. Adiós, colega. No, no. No, no, los cantos. Una cosa es la canto, una cosa es la otra? Claro. Capaz que vienen de McDonald's. ¡Vamos mío, Todo bien con la Handle y ahí, viste que lo tienen en una. No sé dónde lo tienen. Claro. ¿Sí? Que, que te toque está ahí, te haga Tic Tic Uu. Uh, uh, de terror. Aquí. ¿Qué? El T. Sí. sí, ese me lo voy a comprar. Ah, sí. Ese ah, sí. le tengo, ese le ¿Ese tengo viene. Para o sea que de... hay internas dentro de la comunidad de Se pico. ¿sí? Sí, sí, pero, sí. ¿sí? ¿sabes qué? ¿Olvida? Es eh, como la fuerza bruta. Fijo no es mismo, no es payaso. Para nosotros fijo, no es payaso. Ah, piñal. No no de atrás, es eh, un aparatito oh. de bicicleta, no es eh para nosotros. Para nosotros, las cosas como son. Bueno, pero. El de, el de McDonald's, no tampoco. O sea, el, el único payaso soy yo. Eso hemos llegado bien, a un acuerdo. No se hable más. Entre yo. Ok. Y yo y vos, y yo. solo, digamos. Está bien, está bien, sí, está bien. Acuerdo de, son uno. los mejores cada acuerdos. Está, ¿Eh? está perfecto. Y para despedirme, señores, no, señores no, ¿qué? Me voy a despedir con oh. un par de chistes. Ay, a ver si sí, no muchos no, un no, chistes. Ay, sí. Che, cada vez más grande no, la hoja. No, y voy a ir guardando y voy teniendo. Bien, ay, acá tenía uno que era muy bueno. A ver. A ver, sale. Mamá, mamá. En la casa, en la escuela me dicen Ornela. ¿Y vos qué decís? Quédate con nosotros en para todo y, y te... no, no me salió ¿eh? no. Ay, somos recontra felices de hacer este. ¿Solamente lo, lo podemos hacer juntos? Sí, dale. Dale. Vos así lo voy Mamá, mamá, mamá, en la en el cole me llaman Ornila. ¿Y vos qué le decís? Uy, pero... <risa> bueno, pero la mamá que es grave, la <risa> madre Que somos recontra felices De hacer para todo y quédate con nosotros ¡Eh! <risa> Muy bien, muy bien. Eh, Acá tenía otro A ver. Era, era un Chorro un, un, un, un pueblo tan chico Tan chico Que llegó un circo, armó la carpa Y quedó adentro del pueblo ¡Vamos! <risa> se fijo en la iglesia Jesús estaba así <risa> Chapo, ¿qué te pasó en este día? Está, Chapo, está ¿te puedo sumar alguno de tanta. A ver... Por favor, a ver... No, no te conviene porque te roba la sección no. Ahora un televidente dice qué bueno el chiste de Amadeo la verdad que Chapo. <risa> Chapote flojo, pero... A ver, justo se abre, se la vacante, ahí ¿sí? el palazo y capaz que no vale Yo me tomo, total, así que... Claro. Sí, vos te da igual, es verdad. Chapo, es. pero remámelo ¿eh? Dale, dale, sí, sí. Era tan, pero tan, pero tan, tan, tan, que se convirtió en campana. <risa> <risa> <risa> bueno, me está bien. está a la fuerza bruta para remarla, porque... Dale. Papá, ¿eh? Sí. Papá, ¿eh? Mira, eh, viene una mujer, se acerca un taxi con el marido. Sí. Sí, disculpe, señor. ¿Cuánto me sale de acá al centro? Mil pesos, muy bien. Y si vuelvo con mi marido, no, no, sale lo mismo. La amiga del le dice, ¿ves que no vales nada? ¡Oh! oh horrible, oh. <risa> oh, oh, oh. <risa> eh, chapo? No me entiendo la letra. No, chapote. Y dice, estaban en un bar, estaban bailando así, eh, cantando un señor. Y en el fondo decía uno, ¡cantátela en el celular, eh, loco! ¡Cantátela en el celular, loco! El tipo, molesto, se acerca a este señora señora y dice... Disculpame, ¿me, me podías decir cuál es el celular? La ¿no? verdad que no sí. sé cuál es el tema del celular. Ese que dice... ¡Ese celular que tienes, elito lindo! ¡Ah! ¡Tú a tu boca! ¡Es temático mexicano! <risa> está bien porque se va para estar. Bien, está, muy bien, bien, está muy bien, está muy claro. bien. ¡Claro! ¡Ese un poquito! <risa> ¿Pero qué tal, México? Se sí, han ¿Sí? soltado ¿Sí? la mano ahora. los camarones. No el... chicos! No, estaba en cualquiera. Sí, estaba así, se pierde un albino en el bosque. Se para un señor y dice ¡Al pan, pan ¡Al pan, pan. Y al vino vino. Este, está bien. <risa> Chapo, escúchame, ¿querés venirte acá? ¿Querés venirte acá y sentarte lo con último, los chicos? Lo último, a ver. ver. ¿Sí me voy a sentar con ustedes. Sí, sí dale. Te invitamos. Les dejo, mira. Porque como ya me voy. ¿Sí? Te dejo ah. A vos, Cata Ay, gracias. Sí, Libro juegos de ingenio guardámelo. que después lo pueda es Mi favorito ya Chistes le... ya, ¿Sí? Para que mejoremos el tantán Sí, sí ah. ¿Sí? Y, y a vos, Ornella Vamos a hacer una cosa ¿Sí? ¿Qué pasó? Le saco La nariz de que sos payasa Sí Como yo Sí Saco mi nariz de payasa también ¿No es sí. cierto? Lo juntamos todo Y guardame ah, el corazón Ay, no. Oh. No, pero ¿Cómo no, mira vos lo que es este chapó. Lo oh, no, no, puede abrazar. abrazar y se pone mal sí, porque la va, va a extrañar. No va a alcanzar, pero bueno. Porque Son la va a extrañar. Lindo, te que vamos vuelva. a extrañar mucho. Más les vale. Vos no vas a extrañar. No te vamos a eh, eh, sí, no, sí. No me no, no. vas a cambiar con otra, por otra conductora, ¿sabes? No, no. Quizás una bailadora, pero no una conductora. Bueno, una bailadora pues. puede ser. No, no Yo ser. también te voy a cambiar por un bailador. Bueno, bueno, listo. Libre. Listo. A ver. Abierto. Hasta que volvamos. Hasta que volvamos. Abierto. Dale. dale, dale.